Six de una vez yo bajo pa' su casa. Pa' que le metan palo, pa' que le de fuego a la lata. Cuando ella me llama de una vez yo bajo pa' su casa. Yo sé que a ella le gusta, yo sé que a ella le encanta. Cuando, Cuando ella me llama de una vez yo bajo pa' su casa. Pa' que le mete el palo, pa' que le dé fuego a la lata. Cuando ella me llama de una vez yo bajo pa' su casa. Mm -hmm. Mm -hmm. A la hoguera sigue encendida, se fue la noche, llegó el día y todavía comiendo carne hasta la perfección pagao ya Papá Nicolau me tiene entregado con su mente loca y bien arrebatado no puedo ni correr ahora si sí estoy involucrado solo que yo sigo aquí y todo tan apagado Papá Nicolau me tiene entregado con su mente loca y bien arrebatado no puedo ni correr ahora si sí estoy involucrado solo que yo sigo activo y todo tan apagado Cuando ella me llama de una vez yo bajo pa' su casa que le mete el palo? ¿Para que le fuego a la lata? Cuando ella me llama de una vez yo bajo pa' su casa Bajo pa' su casa, yo que pa' su casa, casa yo pa' su que le casa le La hoguera sigue encendida, se fue a la noche, llegó el día Y todavía comiendo carne hasta la puerpería. El padre solo dice recendía, ave maría Ese tipo está loco hasta el otro día, día, Así que manso de mansito no es de despacito Así que manso de mansito no es de vagarín Así que manso de mansito no es de vagarín Así que manso de mansito no es, de vagarín, de mansito no es de despacito De mansito